Hoy gracias a Dios se dieron muy bien todas las, las cosas, no siempre es así, en el fútbol sabemos ¿no? que, que aunque el esfuerzo, el sacrificio, de los jugadores, esté, el trabajo de tanta gente que hay detrás, que, que en especial en esta institución siempre se, se remarca tantas áreas apoyando, no siempre se traduce en un marcador a favor, así es que eso pues, me pone muy contento, nos pone muy contentos a todos, ¿no? estoy muy contento por, por los jugadores. Eh, Está claro que, que esto que sucedió hoy es gracias a, al esfuerzo, a su compromiso, a, a la familia que están volviendo a ser y, y que están confiando a poco cada vez más en sus capacidades. Así es que, pues, muy contento con el resultado porque se cae mucha gente en el club que se pone muy contenta y, y le viene bien un, un marcador así. Bien contento por él. Brian, como lo he venido comentando, ¿no? Se, se ha matado, se ha sumado a, a toda esta ganas de querer sacar adelante el, el, el proyecto. Así lo, lo venía haciendo. Hoy lo volvió a hacer. Hoy vuelve a ser influyente en el marcador. Sé que eso le viene muy bien a él, ¿no? Y qué bueno que, que la afición le, le siga reconociendo esta parte, ¿no? Él, la verdad, que fue él y todos los, los suplentes de esta noche eh, estuvieron metidos apoyando, hablando. ¿no? no hubo no hubo egos no hubo vanidades al final saben que que ganamos y perdemos todos así es que me, me pone también contento por él que la gente lo haya recibido y, y y estoy seguro que de a poco él también se va a ir reencontrando con su mejor nivel al igual que los demás jugadores para eso está este cuerpo técnico para ayudarles a, a, a que recuperen su, su mejor versión Tanto desde aquí adelante con esta cara de entrega de, de muchos goles, de, de, de, de el, el político comprometido para a lo mejor si llegar a lo mejor los primeros cuatro o bien pues, conseguir el, el resultado. Sí, Enrique, el, el compromiso sigue siendo el mismo. Mostrar partido a partido es esta cara: los goles pues, van y vienen, esa es la realidad, ¿no? A veces caen, a veces no, pero el compromiso sí es ese, mostrar partido a partido esta versión, este, este espíritu, este ADN del, del club, y eso hay que seguirlo fomentando, ¿no? Hay veces que hay marcadores positivos que te pueden dar un resultado negativo o al revés, ¿no? Vamos a trabajar con la misma humildad, con la misma tranquilidad, partido a partido, ¿no? Este cuerpo técnico está pensando en eso, en el que viene. ¿no? con ese compromiso, tratar de sostener y hacer todo lo posible para que el equipo muestre siempre esta, esta misma actitud, esta intención de juego, ¿no? Hay que, hay que seguir trabajando día a día, pero sí, la intención es esa, pero no pensamos más que de aquí al viernes para el Partido de Puebla. Vamos a, vamos a continuar de manera virtual. Seguimos contigo, Germínio Fernández. ¿por favor? Gracias, Germínio Fernández son una gran victoria contra Tijuana eh, tienen dos partidos complicados para Santos la visita a Coela. Eh, después recibir a Pachuca cómo interpretar este resultado que sí es un 4-0 pero dos goles que hay en los últimos minutos gracias qué tal minio sí a ver no el al final lo que comentaba nunca tienes la certeza de, de si vas a ganar o, o no un partido eso nunca se puede saber, se juega así, sin saber esa certeza. Lo que sí puedes hacer es jugar siempre lleno de, de fe, de positivismo, de confianza, no y, y saber que eso a veces ayuda un montón para que salgan las cosas. Los jugadores están haciendo, están haciendo eso, insisto los goles van y vienen, lo que no puede cambiar es la, es la disposición y, y las ganas de quererlo hacer bien, que han sido fantásticos ellos en eso. Entonces el siguiente partido Puebla, en nuestra liga, no, lo comenté desde un principio, en esta liga todo el mundo le gana a cualquiera, si te descuidas, si te relajas, también te ganan a ti. Así es que eh, tenemos que ir partido a partido, confiando plenamente en nuestras capacidades y sabiendo que en algún partido habrá más goles, en otros menos, pero que siempre, siempre tenemos que buscar dejarlo todo en la, en la cancha. Gracias, Aldo. Buenas noches con que está en el servicio de deportes. Profe, eh, ¿con qué se va, con qué se queda de lo que vio hoy en este encuentro, de, más allá de un buen resultado, de una goleada, de que la gente se fue feliz? Ganar, este, en ese aspecto, ¿cómo, ¿cómo se queda hoy el técnico para lo que viene en las siguientes jornadas? ¿Qué tal, Orlando? Se te cortó un poquito, pero creo que alcancé a entender todo. No, como decía, ¿no? me quedo muy contento, muy feliz por, por los jugadores, porque siempre buscan que su esfuerzo, su entrega se vea recompensada con puntos. Esta noche, gracias a Dios, se, se volvió así. Así es que me quedo con eso, con, con la atmósfera que están construyendo, con la disposición, la, las cercanías están ocupando unos de otros, eh, eh, estamos teniendo ese entorno que, que por supuesto al final crea un estado de ánimo que se refleja en la cancha. ¿no? La confianza va y viene, no es un estado permanente, así es que tenemos que seguir trabajando, no, no relajarse de ningún sentido, pero seguir fomentando esta parte. Con esa parte me quedo, con, con el compromiso hoy de todos, anoche en la concentración, ahora en, la, en el calentamiento, durante el partido, todos metidos, todos involucrados. Definitivamente me, me quedo con eso porque creo que los, los equipos que consiguen cosas importantes fincan, fincan sus bases en, en, en eso. Ramón, sí, Ramón. de una manera, en cierto digo, gracias a los De nuevo, por acá, este, ¿cómo te has encontrado ahí con, con tu cuerpo técnico, con Omar, con Rafa? Particularmente la dinámica que has tenido, me parece que, que los resultados... Se ven y se transmiten tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? esta familia que, que has mencionado que está, está formando, y te lo pregunto porque, por ejemplo, en el último gol vi a Omar celebrando el gol como nadie o como todos, como quieras ver, mientras tú dices sí celebrando pero seguían dando indicaciones allá a ah, los jugadores que iban a ingresar de cambio, dije, ¿cómo ha sido esta dinámica que has encontrado con tu cuerpo técnico? Fíjate que... Eh... El hecho de tener ya varios años en la institución, conocerlos, ¿no? como comenté algún día, eran el cuerpo técnico de la sub-20 y yo era la, el director de básicas, pues hay cierta, hay cierta ya afinidad, obviamente es distinto, pero nos estamos repartiendo tareas, tenemos cada quien un rol. ¿no? Si te das cuenta en la táctica fija, me meto yo y sale Rafa, ¿no? que, que es el que le hemos delegado a esa parte. Con Omar también traemos algún partido, un tema defensivo, un tema ofensivo. Entonces nos estamos repartiendo tarea. Esto es trabajo de equipo en esta institución que, que hay, insisto, tantas áreas. Todo el mundo apoya y sabe el jugador que cuenta con el respaldo de todos. Entonces es juego en equipo, los cuerpos técnicos desde hace mucho tiempo son multidisciplinarios necesitas de todo para que al final el jugador encuentre las herramientas y resuelva o sea, no es no es trabajo de una sola persona es trabajo de un cuerpo técnico ¿no? y, y en esta institución eso se se remarca no y aprovecho un poquito Daniel no es un tema aparte pero para reconocer el gran trabajo que hicieron toda la parte administrativa con, con todo el tema del, del Fan ID para identificar hoy a toda la gente que entró agradecer la paciencia de los aficionados porque por ahí fue un poquito, a lo mejor no, no fue común la manera de registrarse, pero, pero una vez más el club eh, siendo pionero poniendo un ejemplo ¿no? de, de, de que cuando quieres hacer las cosas se hacen bien y hoy, hoy eso es otra de las cosas buenas que sucedieron Así es que acá en el club se trabaja multidisciplinario, todas las áreas aportan y somos solo facilitadores para que los jugadores puedan encontrar su mejor rendimiento y realicen su, su mejor esfuerzo. Gracias. Gracias. Hoy, gracias a Dios, se dieron muy bien todas las...